Filtran videos de Verónica Batista y Toxic Crow. Wow. Bueno, Vamos a ver qué resolvemos la situación del país con eso, Villalona. Las redes sociales se han vuelto a encender luego de que la presentadora Verónica Batista publicara videos en el compromete al artista urbano Toxic supuestamente semanas después de la controversia con Mami Jordan. En el video se ve en donde Toxic Crow sin camisa. Y en la misma no. cama con la comunicadora Verónica Batista. Se recuerda que Batista ahí, había insinuado en una transmisión no, eso, en vivo no, que así. había estado con el también artista urbano no. Crazy Design Villaluna. Yo por ahí los videos, vamos a ver si los colocar, muchachos. Eh, los videos que ya han sido recogidos por, ahí están los diver, por diversas no, por páginas, no. los memeros están terribles en, en, en las redes sociales. Ahí vamos a ver entonces... Los videos, y bueno, seguimos opinando aquí. En donde ella fue con quien Sandra Barrocal tuvo la disputa, donde ella mencionaba que Crazy le escribe ya por DM, etcétera, etcétera. Y en este caso, entonces ella dice y se ven unos videos donde está Toxicro sin camisa junto con ella, etcétera, etcétera. Eso es lo que dicen y lo que se ve. Pero sí. Si, entonces, si. eh. Realmente, eh, como mencionaron un chutra sí, de cámara, los artistas, todos ellos tienen su, sus momentos, no nada nuevo, pero en caso de Verónica, ella siento que está teniendo el síndrome de Alexandra, de decir con quién estaba, con quién no estaba, quién le tira, quién no le tira, porque primero fue la manera en la cual ella y Sandra tuvieron el, el chisme con Crazy de que, ah, Fla no me tira, Tú crees que tú tienes un, un paro de familia, un hombre respetuoso que te quiere y me tira a mí. Entonces ahora, pues, de entrándose en la familia de Toxicroel Insuperable, porque si realmente estuvo contigo, tú no tienes por qué estar... Tú me entiendes, como que ya está buscando cámara ahora, diciendo las cosas. O sea, saliendo de que como dándose, tú sabes anotar, ¿me entiendes? Porque no es un secreto que esos artistas hacen de todo. Hacen y deshacen. Que no es ni una ni a la vez. En el caso de tu este ciclo insuperable, que el insuperable ha mencionado en una entrevista, que se han tenido altercado como pareja, en lo cual él ha sido infiel a ella. Ella se lo ha descubierto. Pero, hablando en el caso de esta muchacha de Verónica, está una loca. Ay. Ella es una loca. Ella, es eh, lo que yo digo, qué necesidad o qué lindo soy ella que digan que tú, eres una, que tú eres una cualquiera. Porque eso es lo que ella está demostrando, que ella es una cualquiera. Ay. Pero fue, Porque, que le, fue que lo descubrieron, eso... Pero fue eh, ya. Oh, oh, pero sale la cara de todo ese cuatro. Pero sí pero ya lo subió inocentemente. Sí, exacto. Inocente, Sandra Sa Sandra la, Sandra, la bebé. Sandra no tiene que reclamarle a ella, Sandra tiene que reclamarle a Crazy, porque Crazy que le está no, tirando. Claro. Y número dos eh, si, si Torcito está y ella está y está viendo que ella está grabando. Pa, yo, eh, ¿Qué pasó, mi Ah. hombre no, es que <ríe> yo siento ese calentón. Un bobo. Entonces, tú sabes <ríe> qué me da eso, para mí que yo tan está ta grabando un video musical ahí porque ella hey, Chile y se está dejando grabar. ¿Usted cree que yo, escondido, de, de, de, de, de, de, de una jeva? No, tú siempre andas escondido. Pero escondido, yo me voy a dejar de que grabar. Yo me voy a dejar de que grabar. ¿De que, de que? Ella la veo que está grabando, yo me, me tiro para bajar la cama. más si él está casado, porque él está casado. Para mí, eso es un montaje, una vaina de un video. Yo están grabando un video ahí. Ah, eso es un montaje, pero lo de ayer con, con a los y, y Jessica Pereira ¿no? No Bueno, pero ya tú estás viendo a la gente que está contratando para el programa de la 12 Ah, lo vamos a hablar más adelante. Yo no entiendo como, yo no entiendo eh, cómo que son las figuras públicas. Yo nunca he visto a, a, a Alicia Ortega y a Mario della de, ellas, de que en, en esos chismes. O sea, Calice y Tega tienen su esposo y ellos, ellos tienen una empresa de, de, de televisión y son personas bien conocidas. Yo nunca he visto esa farándula de ese... De, o o, o, o a Nuria Piedra de que Mario... De, de Mujer, Pera, Santo, te, tú te, lo has visto en eso. En Santo. Santo. Entonces, ¿por qué hoy en día eh, esos recursos se tienen que estar utilizando para promocionar discos y ese tipo de cosas? Porque lo que estoy viendo es, cuando viene a ver, ahorita sale un video musical donde ella es la modelo y, y quieren y ya los mameros quieren hacer un chisme. Entonces, Entonces sabiendo, sabiendo ya nosotros, para hablar claro, que los mameros están cogiendo cuartos, a nivel de promociones. Ay, mi madre. Atención Tony Creto, claro, le están pagando su promo para que le haga meme. Es así. Entonces ya ni en eso se puede creer ni en los memeros. Pero entonces, esto o es una infidelidad real o es sonido. Eso es sonido. Yo voy a esperar a ver si le insuperaron a tirar botella. Eso sonido, Cuando tire botella, y yo se dejó grabar. Sonido, eso no eso no es sonido. más sonido que otra cosa. Y ella está clara, eso es un video musical o algo para, para ellos. A mí me gusta como rapea, pero ella está tirando como muy a la farándula. ahí ¿Quién? ¿Te gusta como rapea todo eso? Los tiempos duros, tú sabes. Los tiempos duro, ya. Pero ahora están como medio chimositos. Ay no. <risa> Ay, no. Pero, ¿qué tú opinas, en esto De, de esta no vaina? No puede ser un video, ¿verdad? Un video Digo y, está y muy... le están dando esa promo para que pues, la gente ponga loca. Claro. Pero ya la gente. Ya ni... ya que pasan, ya que no la es que no es su tiempo. Ven, si es usted, yo le doy un consejo a los artistas que no tienen canciones pegadas. No hablen con el público. No hablen con el público. No hablen con el público. Que aquí al único artista que le hacen coro se llama Rochi RD. Que puede, puede hacer así con confianza. ¡Es mentira! Ya. La Olvídese metabla, de eso. La la metabla, metabla, te, usted no tiene una patronal, porque en la patronal es que a todo el mundo le hace bulla. No es no, no, ni así. <ríe> en verdad. Yo también, <ríe> <en ríe> <en ríe> también se no vi y era el coro mío. O sea, la gente ya estaba heavy conmigo. Y yo, usted no me va a ver a mí diciendo, Para que salten los grillos después. <ríe> y ahí sí, más difícil. ¡Ay, Dios mío! Olvídese de eso. De eso hay para allá los tiempos cambiaron hace tiempo ya bueno es bueno, pero eh, yo pienso que esto es un montaje un montaje puede ser bueno pero es que esta forma como tan extraña en este momento en el que todo el sí. ciclo estaba bailando que con la mami jordan es que entonces la otra aquí. verónica entonces, va. el sonido con con Crazy Design y Sandro. o sea como que el momento menos oportuno para estar haciendo eso en caso de que sea un sonido eh, eh, como el momento menos oportuno para eso. Y, es que no hay otra forma de que lo urbano y la gente del medio puedan hacer otra cosa que no se hace un sonido antes de tirar algo, una canción o un proyecto, una cosa. Como la vaina. Bueno, es así ya, Villalona. Estamos ya eh, viviendo esos tiempos donde tú tienes que crear el morbo para pa tirar un disco. No, pero sí si tira el disco, lo que hay que acabarlo comentándolo. Decirle de tu y reportárselo 200 veces. lo que deben esa estrategia si es que... sí, una infidelidad es peor, entonces. Porque... No, una infidelidad. Porque, porque, no porque todo, cico, todo el ciclo tenía que buscarle ya una casa de oro. para oye, oye la lógica, dile. Dile de nuevo lo que tú piensas sobre eso. ¿Cómo, ¿cómo te cree que si, anda que si andan en problemas? Es que si andan en problemas y él ve que la tipa saca un teléfono y ellos están en ahí. Yo, ¿Tú crees que se va a dejar grabar? No, mi hermana, ese teléfono no lo guarda, que tú y yo hablamos eso. Cero grabadera mientras cuando yo estoy aquí. tú o sabes yo soy un hombre casado y tengo problemas. ¿Es o no es? Y reviso a ver si hay una cámara en el techo. No, no me estén grabando. Yo soy Cicro. Pero, ¿eh? te dijo que hace se te escondí. No me esté grabando, oh, o sea, raro. Te pecho, ¿Eh? Ya tu ya el techo. claro, cuidado. Me la, hemojada, no la, si la finita, oye. Claro, porque ah. qué quieres, ¿qué quiere? Tú sabes que yo no, pues yo no tengo nada. Pejo. Una tipa conmigo, nada. Yo, la no, lámpara. Yo estoy diciendo con ese tipo de gente como estoy sicró que tú entiendes, tú le puedes sacar un beneficio. Entonces él se tiene que cuidar. Yo sé que él, como él está muy tranquilo ahí, que se deja grabar de todo. Yo entiendo que él eso es. Cuando viene a ver un video que están grabando, una no toma sensual, ¿no? Es? Ahí en la cama y, y, y ella aprovechó, hizo su, un paneito y lo cogieron para eso, para pa pa esa chelcha Ya veremos entonces qué vendrán los días posteriores ahora, si será así un sonido o a ver qué pasa. Si sacó una canción, lo vamos a acabar. No, <risa> claro. Claro. Porque no puede estar jugando con la inteligencia de la gente, ¿qué es eso? Y eso es malo, cogo <risa>